We'll <music>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 Condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora sí. el planteamiento de la vecina Verónica Taylor desde Valencia. ¿Cómo puede un propietario autorizar a un inquilino para que lo represente. Elías. Muy sencillo, como decía Alfa, eso es muy sencillo. Eh, Haces una, hace una autorización, incluso cuando uno está en el edificio, bueno, que esta noche es la asamblea, y uno hacía una autorización a mano. ¿Qué tiene que decir? Yo, Elías Santana, copropietario del penthouse de residencia del Carmen, cédula de entidad tal, autorizo al vecino Juan Elazar Fígalo, eh, que es mi inquilino, Dios me libre de tener un inquilino como Juancho, <risa> este, <risa> <risa> eh, autorizo al mi inquilino, a mi apoderado judicial, a mi mi sobrino a mi hijo mayor y lo autorizas a un vecino de tu edificio y eso puede ser eso puede estar a mano por supuesto un poquito más de formalidad no cae nada mal que pueda estar tu firma a una fotocopia de la cédula si están en el exterior también lo puedes hacer vía un correo electrónico fidedigno comprobable que, que está, también lo puedes enviarle tomas una foto lo digitaliza y se lo envías por vía whatsapp para que lo impriman aquí en caracas o sea esa esa autorización es posible es cotidiana van plus con su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 la sección micondominio.com en el Solidario.